Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, hoy eh, eh, recién levantarme había dos cosas importantes, una, ver eh, si ya habían dado el gordo no. eh, de hecho gordo estoy yo pero ni la pedrea y antes que nada, antes que nada, antes de que se me olvide quiero darle las gracias a Jonis, a rubieta bh a jesús Evelio y a otros muchos más que ahora mismo no mmm, sé cómo encontrarlos pero que hemos pasado de 86 eh, suscriptores ahora hay 94 suscriptores 8 suscriptores más en los últimos 28 días muy muy agradecido a todos y a todas por haber confiado en mí de verdad muchas gracias eh, otra cosa también muy importante el sorteo que quiero hacer porque ya sabéis que eh, es tres meses de game pass no del game pass ultimate sino del game pass son tres meses aquí lo tengo yo creo que se puede enseñar porque está dentro de un sobrecito entonces lo he sacado del game por si acaso el, el que tengo en amazon no funcionaba en todo caso en el caso de que funcionara habrían dos, dos premios pero el que cuenta realmente es este es este son tres meses de de eh, Game Pass también tengo que decir que mm, hay que hacerlo bien voy a poner aquí el para que os podáis meter en, en Twitter y me podáis seguir desde Twitter que ahí generalmente suelo estar más en contacto con las personas y ya a partir de ahí, lo que he pensado, bueno, por supuesto, porque yo tengo que te, necesito una vía de contacto para el que gane, darle. Oye, toma, ahí tienes el código, canjealo. No es muy difícil, sino eh, te lo van a explicar muy rápido, no, no, no va a haber ningún problema. Eh, de Game Pass para la consola, eh, Importante también saberlo. Ayer como digo, ayer estábamos hablando ayer mismo ¿no? no sé si fue ayer o antes de ayer estábamos hablando de eh, lo tremendamente sucio y rastrero que es Sony con la actualización que hizo para la Playstation 3 recordad que en aquel momento robaron un montón de cuentas bancarias le robaron el dinero a mucha gente y cuál fue la solución que dio Sony una actualización, pero no una actualización cualquiera, una actualización con unos términos y condiciones que da igual si es una página o dos páginas, porque es un pergamino en la lista de children, es enorme y nadie lo va a leer. Dentro de esos términos y condiciones había un pequeño apartado, esto es un descaro enorme, ¿no?, pero... Pero así en Sony. Razón de más para no estar allí. Eh, indiferentemente de los juegos y todo eso. Que yo de los juegos mmm, siempre lo he dicho. Una cosa son los juegos. Que te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Y otra cosa es la plataforma, el hardware y los servicios. Evidentemente. Eso es. Estoy totalmente en contra del servicio de Playstation. Y de las maneras de Playstation. Y de la forma de tratar al usuario, pero ya no solamente al usuario, también a los creadores. Vamos a ver por qué digo esto. Y bueno, sí, antes, otra cosa que se me olvidaba. Eh, muchas gracias a Jonis, a Rubieta BH, a Jesús Evelio Inestroza, a Elfile. Quiero que no me deje a nadie más. Vale. Pues estos son en los últimos 28 días han subido los suscriptores. Hemos pasado de 86 a 94. ¿Qué parece? Muchas gracias. La verdad, muchas gracias. He leído un comentario por ahí de que ya era hora de que alguien eh, le hablara de Playstation y es que es, que es normal ¿verdad? hay muchas personas realmente hartas de de la comunidad y también de y también de Sony muchos, muchos que se han ido y otros que se quedan y a los, y a los que son muy insultados también teniendo la consola que otros no la tienen pero bueno son ya locuras así que son cosas que pasan sobre todo con los más eh, ya sabemos los más fanáticos antes que nada eh, esto es lo que dice el creador de blasphemous de game kitchen eh, de los playstation talents camps y vamos a leer lo que dice Mauricio García, porque no tiene desperdicio ninguno. Dice: imagina que se supiera que en los juegos de la gala de Games Awards, todos los desarrolladores. Eh, eh, bueno, todo pone todos los Deps. Ha estado, han estado currando en esos juegos. Sin cobrar. Vaya escándalo, ¿no? Y sale Chandal, como siempre sigue aquí en directo a la gala de premios 2021 del playstation talent a las 8 eh, fue ayer es decir aquí pone 21 de diciembre o sea que fue ayer no sé quién ganaría pero bueno desde luego mauricio creo que no, no, no ha hablado de los ganadores pero sí que es uno de los concursantes y nos deja esta, eh, para que nos hagamos un hilo cronológico un poco de cómo va la, la movida con PlayStation. Esta maniobra de marketing solo es posible gracias a millones de horas de trabajo no remunerado que ponen los equipos de PlayStation Talents Camps a cambio de unos supuestos resultados de venta que luego nunca llegan y continuar. Pregunta sería: ¿conocéis algún juego de PlayStation Talents Camps que haya vendido hasta compensar el tiempo trabajado? La respuesta es que m, ni sabía que existía PlayStation Talents, con que imagínate el caso que le hace Sony. Pero, y, y aquí va, un comentario que va seguido al que acabo de leer pero que lo voy a dejar para el final porque me parece ya lo peor y ahora ya veréis por qué. Cuando estos equipos se reúnen conmigo me dicen nos prometieron marketing y luego nada. Yo les explico el marketing se lo hacéis vosotros a ellos y a cambio os dan entre poco y nada. Esta dinámica se tiene que acabar, Playstation Talent tiene los recursos y la posición para hacer esto bien ya es hora de que así sea uh, ahora vamos con el mensaje de Mauricio que me ha dejado helado a cambio de toda esta prensa que los estudios le permiten generar el programa no solo les adelanta no solo no les adelanta Royalty o sea que no, no perciben ninguna cantidad de dinero eh, sino que encima permiten vetarles el lanzamiento en otras plataformas. Esto es muy fuerte. O sea, o sea te ponemos, no, no te damos nada. Si ganas, bah, nadie se va a enterar, ni nadie le va a prestar atención, ni le vamos a hacer mucho caso. Esto es para rellenar y punto para que la gente piense que Sony está haciendo cosas cuando no está haciendo nada lo están haciendo gente que además lo está haciendo gratis gratis bueno y encima todo tiene las santas de porque es que son unos sinvergüenza ya lo demostraron con la Playstation 3 si no mirad el canal el, el vídeo anterior eh, el de están en peligro nuestras cuentas bancarias y es que recordemos que cuando a Playstation 3 a muchos usuarios les robaron las cuentas bancarias y les robaron incluso dinero Playstation no le devolvió nada a nadie hizo una actualización un pantallazo azul que lo tengo puesto en la en, la, en el vídeo lo podéis ver y si veis un, una pantalla azul ese es eh, la pantalla de actualización que salió al, eh, a los pocos días en la playstation 3 para que la gente solucionara ese problema de seguridad que no es suyo que es problema de seguridad de la consola de sony dicho esto que eh, qué brillante idea es coger y hacer una actualización con unos términos y unas condiciones que no va a leer nadie, porque seamos sinceros, eh, cada vez son más parecidos a la lista de Chile, un pergamino enorme, infumable. Pero que dentro de todo ese eh, folleto, eh, de letras pequeñitas, ¿sabes? que tienes que mirar con lupa y todo eso. Pues dentro de todo eso. venía una una condición una llámenlo como quiera en la que eximías eximir es decir que que, eh, que no das eh, tu aprobación para que se para que se acuse a Sony de haber hecho algo nada ilegal es decir bueno, Digamos que le quitas la culpa, todo lo que ha pasado no es culpa tuya, Sony. Pero claro, es que te, esto te lo ha puesto Sony en una actualización que tú no has leído, la has pasado y ahora ni se te ocurre denunciar porque no han filmado. Esto lo hizo PlayStation 3, en la época de PlayStation 3. Muchos tienen que pagar mil dólares nada más que por tener su juego como el abandone. Abandone. Por eso se les cuela gente como el de abandone. Porque son gente que, que tú dices a cualquier a cualquier empresa seria diría, vamos a ver, ¿qué quieres vender en nuestro juego? Vamos a ver, ¿qué tienes, ¿Qué tienes del juego? Un bosque y un, una pistola ahí plateada muy mal hecha el bosque también muy mal hecho por cierto porque es prenderizado de este creo que cuesta 10 dólares en, eh, bueno pero no hay un gameplay no hay un algo no no no para dentro de no sé cuánto tiempo todo el mundo esperando oh, oh, oh, a la hora va a llegar no no no ahora te ponemos a un tío caminando bueno, un tío caminando, puede ser un tío, puede ser una tía, quién sabe, solamente le vemos los pies, o sea que o sea, es una tras otra, una tras otra, una tras otra, como digo. Y que a estas alturas, con todo lo que mmm, que yo creo, yo lo he dicho bastante bien. A mí me gustan mucho los shooters, me gustan mucho los juegos de disparo. Tengo el back for blood. Tengo eh, The Division 2, que es increíble, buenísimo el juego. Tengo todos los días software. Todos. Tengo eh, muchos juegos shooter y también de otros géneros, evidentemente. Pero sobre todo me gustan mucho los juegos de zombies y los juegos de, de, de disparos. Y de, y de, y de cosas de ir matando y hasta tú vas tú, para y mata GTA todo eso dame dame pero aquí lo que pasa es eh, estos creadores de contenido indie que no tienen tanto dinero no tienen tanto recurso que luego les den la patada antes de llegar no no no es decir que te hayan dado la patada eh, para que te largues no no no no no tan estado tan la patada te la han dado antes de entrar si no sea pidiendo 25 mil dólares para tenerte en una página y que vean tu juego muy bien 25 mil dólares me ha costado la broma o si no trabaja en el juego termínalo y ni se te ocurra hablar ni con Steam, ni con Nintendo, ni con Microsoft, ni con Amazon Luna, y así. O sea, es para los que hablan tanto de monopolio, ¿no? Eso sí que es competen, eso es incompetencia y además desleal. Es una incompetencia desleal. No solamente no estás haciendo nada bueno por el mundo de los videojuegos, sino que encima tú le estás impidiendo a esos creadores que lleven su juego a otro sitio que no sea Playstation ¿qué más necesitamos? ya? a veces pienso es que a lo mejor yo creo que, que los, desa los desarrolladores algunos pues no saben realmente porque tampoco tienen por qué saberlo también es verdad pero que no saben exactamente por ser su primer juego pero, claro para esto viene muy bien, y con esto voy a terminar el vídeo, un, un refrán mozárabe que dice eh, la primera vez que me engañaste la culpa fue tuya, pero la segunda es culpa mía. Que te engañen una vez vale, pero si te engañan dos ya la culpa es tuya, picha. Yo creo que ya todas, esta gente, todas estas personas y por desgracia, en ocho ediciones que llevan ya oh, a costa, mejor dicho, de los creadores más jóvenes y más prometedores. Ese es el aporte que le da Sony, ¿eh? o sea, qué, qué bonito, ¿eh? Increíble, amigos, increíble. Bueno, pues nada, os dejo hasta un siguiente capítulo, un siguiente programa de eh, Toxic Game Channel donde hablaremos de la actualidad de los videojuegos, a mí, desde luego este día yo lo iba a tomar, no iba a hacer ningún vídeo no iba a hacer ningún vídeo no pero eh, un amigo eh, puedo considerar un amigo de Twitter me contactó conmigo y me dijo Vengador mira esto Dani mira esto y yo sé que cuando me manda algo es importante y entonces digo, bueno, esto lo voy a guardar y lo voy a leer, tal, tal cual se lo he dicho. Lo voy a leer porque yo esto sé que tú, si me lo estás mandando es porque, porque es importante. Y vaya que sí es importante. O sea, es, es, es la prueba del descaro más total, el desprecio hacia los videojuegos y a los que crean videojuegos que yo no sé cómo la gente todavía defiende con todas las tropelías que hacen cada día esta gente pero bueno hasta un próximo capítulo y ya hablaremos más que de lo que va a ser el sorteo que tiene que ser yo creo lo mejor es que sea antes de Navidad o antes de Reyes antes de Navidad creo que todavía hay tiempo pero por si acaso estas Reyes. Yo creo que iremos eh, tanteándolo. Es que tener en cuenta también que es la primera vez que hago un sorteo. Y no quisiera hacerlo mal. No quisiera que la persona que gane no, no, no se lleve el premio. Por supuesto. Entonces quiero tener todas las garantías de que el que gane, sea quien sea, pues lo reciba que le funcione y todo, en fin, que nos vemos la <risa> mañana mismo, mañana mismo nos vamos a ver, y seguramente con otras cosas tóxicas de la vida, no sé si se me está escuchando bien en este vídeo, este micrófono es nuevo, y bueno, es, vamos a ver ahora en la grabación si si se escucha bien o no se escucha bien mi ojo oh. o si hay que alejarlo un poco porque a lo mejor se me pone voz de constantino romero acuérdate con acuérdate de suscribirte darle a like comenta playstation es una reunión de come mierdas pues nada amigos, lo dicho eh, nos vemos en el siguiente programa y ya iremos desgranando un poco más eh, pues lo que va a ser el por pues lo que va a ser el sorteo y nada, y muchas felicidades a todos ustedes, tanto si lo hacemos en Navidad como si lo hacemos para Reyes uno de los dos casos como digo, tres meses de Game Pass, no el Game Pass Ultimate es el Game Pass normal con el que podréis jugar a cientos de juegos y además a juegos de, de última generación o sea, de, de la next gen como se dice ahora juegos que estarán disponibles ahí el back for blood el halo y muchos otros más así que a disfrutar nos vemos en el próximo programa de Toxic Game Channel. Hasta la próxima, amigos.